Este lugar es una carrera completa. El fuego y el tiempo pueden con todo. Espera. Conozco este lugar. ¿En serio? ¿Ya se te olvidó que esta era nuestra pizzería? Tienes muy poca memoria. Eso no es lo que quería ti. tuve un sueño hace mucho tiempo, estaba en el mismo lugar buscando algo. Creo que sé dónde podemos encontrar el traje para Golden. No hay energía. Iré a ver si puedo hacer algo. Buena idea. ¿Qué le está tomando tanto tiempo? ¿Estás por ahí? No. ¿Qué has hecho? Lo siento. No sabía que te asustaba tanto. No te preocupes, lo arreglaré de inmediato. Esto no es un juego. Esta es una misión Sería donde nuestros amigos dependen de nosotros. Lo sé, y lo lamento de nuevo. Está creando más problemas para nosotros. Nosotros no lo necesitamos. Sí. Deshazte de él de una vez por todas. Parece que todo está bien. Soy tan estúpido a veces. Perdóname. Está bien. Pero piensa lo que vas a dar para la próxima vez. Lo importante es que no pasó nada grave. Encontré algo útil pero no sé dónde quieres usarlo. La palanca debe ser buena. Sabía que había una habitación oculta. Lo encontré. Ayúdame a sacar el traje afuera. Chequearé la condición del traje. Tengo malas noticias. ¿Qué pasa? El endoesqueleto está en muy mal estado y apenas puede moverse. Necesitamos repararlo si queremos que Golden Freddy pueda usarlo. Vamos a llevarlo a casa. Nosotros no podemos. No tengo las herramientas para poder repararlo. Pero tengo una idea. Lo llevaremos a la antigua fábrica de animatrónicos. Al lugar donde todos fuimos creados. Debemos encontrar las herramientas adecuadas para repararlo allí. ¿Cómo conoces ese lugar? He estado allí varias veces para robar partes de Endos. Aquí están las coordenadas del lugar. Algo está mal. No puedo activar el dispositivo. El dispositivo debe estar defectuoso y llevó el cuerpo a la fábrica. Las coordenadas de la fábrica están dañadas. Por lo tanto no podemos teletransportarnos a ese lugar.